nuevamente, estimados estudiantes, en esta nueva semana de estudio continuaremos con el marco normativo, pero específicamente aplicado a la matriz del aire. Para el estudio de los temas previstos es necesario conocer cuáles son los cuerpos legales que tienen vinculación directa e incidencia sobre el aire. Destacamos entre todos estos cuerpos legales a la Cumbre de Desarrollo Sostenible, el Código Orgánico del Ambiente y el Acuerdo Ministerial 097. Para dar inicio a nuestro estudio se van a analizar todos los cuerpos legales que tienen vinculación con la matriz del suelo. Iniciamos con la Cumbre de Desarrollo Sostenible, que tiene una proyección del 2015 al 2030. Específicamente dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos vamos a fijar en el ODS 11, denominado de Ciudades y Comunidades Sostenibles, que plantea la meta de reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades prestando especial atención a la calidad del aire y a la gestión de los desechos municipales. Continuamos con el Código Orgánico del Ambiente del 2017. En este cuerpo legal existe un sinnúmero de artículos vinculados a la matriz del aire, pero vamos a destacar un par de ellos. Iniciamos con el artículo 152, donde se menciona que los gobiernos autónomos descentralizados, tanto metropolitanos como municipales, Van a incluir el arbolado urbano como actividades en su planificación territorial pero con el enfoque de disminuir la contaminación del aire y la contaminación acústica. En el artículo 193 se detalla que la Autoridad Ambiental Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados competentes van a disponer de evaluaciones adicionales a las establecidas a la norma a los operadores o propietarios de fuentes que emitan o sean susceptibles de emitir tanto olores ofensivos como contaminantes atmosféricos peligrosos. Además, en el artículo 194 se manifiesta que se expedirán normas técnicas para el control de la contaminación acústica. Se difundirá al público toda la información relacionada con la contaminación producida por los ruidos y además los parámetros o criterios de calidad acústica permisibles según los instrumentos necesarios que se establezcan en cada zona territorial. Los criterios de calidad de ruido y vibraciones se realizarán de conformidad con los planes de ordenamiento territorial de cada localidad. Avanzando un poco más en nuestro tema de estudio, tenemos al Acuerdo Ministerial 097 del 2015. Aquí específicamente nos vamos a centrar en el anexo 3, Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas, donde se establecen ciertos lineamientos. El primero de ellos son los límites máximos permisibles de concentraciones de emisión de contaminantes al aire para fuentes fijas de combustión abierta. Los límites máximos permisibles de concentraciones de emisión de contaminantes al aire para calderas y los límites máximos permisibles de concentraciones de emisión de contaminantes al aire para turbinas a gas. Continuando con los lineamientos, tenemos los límites máximos permisibles de concentraciones de emisión de contaminantes al aire para motores de combustión interna, para la producción de cemento, para la producción de vidrio y fibra de vidrio, para bagazo en equipos de combustión de instalaciones de elaboración de azúcar, para la fundición de metales y finalmente tenemos los métodos y equipos de medición de emisiones desde fuentes fijas. Continuamos con el anexo 4 de normas de calidad del aire ambiente o de nivel de emisión, donde se establecen las normas generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire ambiente, los planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire, los métodos de medición de concentración de contaminantes criterio del aire ambiente, las normas generales para concentraciones de contaminantes no convencionales en el aire ambiente, los métodos de medición de concentración de contaminantes no convencionales del aire ambiente y de las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del aire. Finalizamos con el anexo 5 de los niveles máximos de emisión de ruido y metodologías de emisión para fuentes fijas y fuentes móviles con sus niveles. Tenemos los niveles máximos de emisión de ruido emitidos al medio ambiente por fuentes fijas de ruido, los niveles máximos de emisión de ruido emitidos al medio ambiente por fuentes móviles de ruido y los métodos y procedimientos destinados a la determinación del cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruido para ambas fuentes, fuentes fijas de ruido y fuentes móviles de ruido. ¿Qué les pareció? Ahora los invito a que profundicen a través de la lectura de todos los recursos que se encuentran disponibles en el curso. Hemos llegado a la parte final esperando que todos los temas aprendidos sean de gran ayuda para sus aprendizajes. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.